¿Qué bulla ¿sí, no? tienen usted? Déjalo descansar. Ay no. Mm, Cálmate sirena. Qué cansado estás hijo. Papá usted bien sabe que, que me he depilado trabajando. ¿eh? No, no, que no Si quieres, te voy a tener una maquita y te la pongo. ahí o no te tomo el ventilador. Más que esta gente así pasando el día con una bulla. Que no pueden callarse. Ay, pero, hijo. Quieres tener tiempo antiguo. mami. Déjenla, Déjame, pero ¿quién crees tener el problema? El vecino o ella. Porque aquí no estamos hablando de vecinos que ella, sino ella no. le está poniendo tensión A nosotros no nos interesa eso, yo lo que, yo lo que les quería decirme es de que Yo estoy harto del trabajo ¿Muchas chicas hiciste la comida? Don Juan. Ya casi, ya casi Ya estoy harto del trabajo de donde Don Juan, mire, está Yo cuidando ¿Ya ordenaste la cama? Sí. A eso voy ahorita Y sí, me doblan no, bueno, la ropa Ah, está bien Ahorita y lo voy a hacer está, ¿Y para qué estás aquí? Pues, Hola, oh, Ahí hace pechuga, ¿qué pide? Sí. ¿Para qué le gustó? Estaba rica la pechuga ¿Qué es lo ¿Anda a no hacer lo que vas a hacer, mamá? ¿no? Sí, sí, con permiso se, Ya sabes Déjame confiar A mí se me hace que déjame. Déjame. ya no va a ser que digamos o sea, que, no. que, que digamos que no, está se viendo ahí como ¿me la no, no no, no, nada, no nada, nada, sabes si, la está bonita bueno de bonita está bonita pero como es tán? que para sí. no, no, que que está bien pues no jodas además, pues hay muchas cosas que hacer y que pensar todavía no, mi amor, pero mira ahí si ellos se quieren, que podemos hacer nosotros. Pues sí. Nosotros hay o sea, que ir a usted, donde vamos a usted ir. no le quite la felicidad, mamá. sabe. ver, pues. Sirvientes? Yo le quería decir algo. Ya? Aprovechando que estamos. No, hombre, no, de estar hablando de eso, hombre. Ajá. Aprovechando que estamos reunidos así, mire, yo les quería decir algo, güey. te vas que... a dar el cheque ahora para que yo no gaste? A ah, la gran pucha, usted, papá, me va a dejar hablar o no. Antes la... eh, es, que, oiga, es, es que mi papá no sí, me deja hablar para mí Oiga papi, oiga, tío, tío. oiga, oiga. Y se puede... Callate, callate vos o Callate también vos ¿Qué pasó? Papá, yo, yo no aguanto aquí trabajando con el maestro aquel Ah, ya no? Me estoy hinchando los ojos, grandes pelo que me toca Por no unos te diez pesos. ¿Te claro, te 10 pesos 10 pesos me estás pagando por estar en todas la papas Digo, pues sí, pero, que pero mira pues si te, si te vas bueno nosotros ya tenemos planeado que no, vamos a hacer la misma entonces la muchacha la vamos a quitar porque vos el que nos das para para. pero que mire pues la cosa es esta de que yo estaba hablando con charlie uh -huh. hablé con charlie y yo de que este íbamos a ir a ver si hay en la capital Ay, pero ese hombre ah. en la ciudad este ha conseguido tal trabajo y dice que necesita un ayudante hombre. a ver si entendí, oye ah, no mal o explico mal hay un hotel, aquel dijo. No, hombre, hay una plaza. Oye, aquel. Ay, hombre, hay que explicarte, porque pues está serio. No, mire, pues la cosa es esta: de que aquel, pues necesita. No, no, ir. que el, el trabajo que vos dejas es que lo agarre tu papá. Él no pasa haciendo nada, hijo Richard, chavo pasa ahí en la marca. Mira, podemos pero bien ser, no, ¿no? serio. Pues, o por lo menos que lo agarre este. Pues, sí, la, mire, pues la, la, cosa, la cosa es esta: de que yo no, ya, ya tomé la decisión, yo me voy a ir. No, está bueno, hijo. Es que ir. bueno, mire, para eso que ya los hijos. ¿Cómo? ¿Cómo crees que yo trabaje si ya los críe? Ahora que me mantengan ellos. Pues sí, ¿Sí si, si este se, se, si este se va yo, voy a la plaza de esta. Vaya, ah, bueno. vaya entonces miren cómo arreglan ustedes y ya que ustedes, ya que vos habías pues, los trabajito Yo me voy a ir allá, yendo pues. Mi, ¿no? mi amor, ¿no ¿Qué podemos hacer? O venite, no, ¿no? ¿Vas ¿no? A ir conmigo. Bien, ahorita. ¿Estás, ¿estás portándose bien? No, mi papá. Si te, te, te vas pues? radiando el bebé, la gran música, y mira. Y tenés cuidado. Sí, mamita, te cuidas. ¿Oviste? esta vez no andas de pica con mi papi. <risa> te con No, no, vos? ¿Está no. Lo lo lo lo lo lo lo Está no, no, No, no, este se lo va a gozar. Inventado. Anita. Hola. Se está poniendo más hermosa de lo que ya es. Sí. Sí, entonces Anita, se va a poner en algo. No, ¿cómo va a creer que yo.? Yo sé que usted ya me está diciendo, Anita, de que yo le tenga paciencia. Pero quería hablar con usted, fíjese. No sé si alcanza a escuchar usted y lo que estaba practicando con mi papá. Eh, no mucho. Pues yo en la tarde me voy, Anita. ¿Cómo que te vas a ir? Sí, corazón voy, No, pero a... y lo que habíamos hablado fue. Pues. O sea que me vas a dejar y te vas a ir. El problema es esta, Anita, que vos sabes de qué. Mal porque él no paga bien. Pero es, que, pero es que, que sea poquito, pero te voy a estar viendo y si te vas lejos, ya no te voy a ver. Aparte de eso, vos te vas a buscar otra ya, me vas a dejar, te vas a olvidar de mí. Solo tus pensamientos. No vas a creer que va a hacer eso. Es que yo sé que lo vas a hacer, te vas a olvidar de no, mí. No, mi amor, si tú cómo vas a creer. Ya tenemos días de ser novios así. Cómo como que ya te voy a olvidar, así tan rápido no, yo, yo, yo presiento que sí, no, que lo va, o sea, cuando me una más va, bonita, no. ya, ya te vas a olvidar de la sirvienta que tenías ¿Y quién más bonita que usted, mi amor? Ay, vos siempre estamos me mecoso Deje de, el, México, el de ser uranio usted, hombre. Ah. Sí, pero no Y mi no a la pechuga No, <risa> no ni, no haces así, mira, no, porque... no, que lo que pasa es que vos solo querés conseguirlo no, nada más no, incluso... y ya después me vas a dejar, te vas a olvidar de mí, no, y te no, vas a buscar no, otro. No, no, y amor, que yo mira. creo que, aparte de eso, ¿me voy a romper la palabra que le he dado yo a mis papás, mi amor, de mira, llegar así hasta yo, el matrimonio. Yo te voy a llevar, ahí pero, que voy pero a primero, si sí, no, pero yo te voy a llevarlo después, mi amor, primero tengo que ir a trabajar, tengo que por lo menos juntar unos centavitos porque usted sabe que. Usted aquí trabaja yo y yo, por ley, tengo que darle un sueldo. ¿Ah? ¿Y vos cree que con lo que estoy, allá, pues ganando prácticamente no me va a alcanzar para hacer la casita que tanto hemos soñado? Pues no. va entonces, mismo yo a usted no le quiero tener toda la vida de sirviente aquí, pero, uh -huh. pero por eso podemos hablar con tus papás, de que pues, nosotros queremos tener una relación sí, y pues así ya no nos tocaría. ¿Qué es lo que va a decir él? Ah, si ustedes se casan es porque casa quieren. ¿Ah? ¿Y para dónde vamos a arrancar? Sí, tienes razón. O ya me va a decir, entonces si es su si es mujer o es su novia, ya no le esté pagando. Y el dinero que le vas a mandar a vos a tu papá. Sí, tenés razón. Pues sí, por eso te digo. Pero, pero, Dios, pero me prometes que no te para, vas a olvidar de mí. No, mi amor. No me no, vas a dejar mamá, a olvidar. Eso, más presente la voy a tener, eso. Ah, pues. Sí. ¿Sí quién va. Es que yo nunca he hecho eso. Yo le enseño. Yo le explico cómo se hace. Es esto? Ay, Ay es tu harto. Marica, no. No, no es lo que estás pensando, mi sí, marica. No soy yo. Si... Ah, soy yo. Y me... yo sé lo que pasa, pero no, tranquilamente. Tranquilo. Mira, cuando pues no vas a dar cuenta, No, hombre, tranquilo. No, Ay, de verdad te vas a ir. no. No vas a dar contacto. No vas a dar contacto. A ver, a ver, yo alcancé a oír. No hombre, no, ¿qué a no, que te no, diciendo, que no, va a contar, No, te estoy diciendo yo que... Se van a contar billetes, no, deben aquí a mí. Qué, ¿Qué te para va a ir? ir hombre? Loco, amigo, amigo. No me preocupa nada. Vamos a quedar solo, no. Papá, yo le estoy solo, contando. ¿Pero usted está rezando o qué? Papá, yo le estoy contando de que... ¿Algún mamá, rezo le enseñaste a él? Este? No, no, no. ¿Por qué está sudado? Ah, calor. Pero el primer día cuando trabajábamos, con ponerle a acá. Pues sí, yo le estaba... que no le van a andar contando. así, bueno. Le estaba encantado de que no le va a decir nada a los vecinos que me voy a ir. ¿Tú conociste esta camisa de ver? Qué esposa, ¿verdad? Pero mi amor. ¿Y a qué hora te vas a ir? Ah, ahorita voy ya. Y así con la ropa te vas a ir. Ah, sí, ahí tengo por sueño con la ropa. Bueno, entonces. ¿Y esa es tu decisión? Sí, mamá, yo yo. Pero mira, y tu trabajo, que vacína suede, que a mí no me has explicado. Claro, no. ¿eh? Después, le, después le voy a echar una de manita yo. Sí, déjalo, sí. Yo no voy a echar. Yo no voy a echar. no voy a echar. Yo no voy a echar. Vale, pues espero ¿Sí? que así haga las cosas bien. Sí, mameta, mameta, no sé ni cómo Si los damos regalo ahí, yo no voy a echar. Sí. Ah. No, es que. Esto lo despedimos. Ah. ¿Cuántas te vas? Pues sí. ¿Cómo pues, sabes que ya no está un poquito? ¿Qué me. Saludita, que arta. Saludita. Te veo otra vez. Tenia Tenía que decirle, Juan, estuardo. ¿Por qué le dices estuardo? Ah, este, disculpe. No, tranquila, me. ¿Vos? Bueno. No, nada. Eh, voy a revisar la comida, compromiso. ¿Cómo le dijiste? Mire, venga para acá y me dice. ¡Ey! en esta casa todo hacen lo que quieren. Mi es que mira pues, mi amor. es que mira pues, me has hecho caminar sí. todo este pedazo, me había dicho que tu papá vivía en una montaña no, es que no es montaña mi amor, usted es tan delicada que es cierto que te de allá mi amor, pero tranquila, mire pero yo si sí te voy a pedir un favor ¿Qué? por favor, aquí en, la, aquí en la casa de mi papá mira Ajá. No quiero que vamos a estar discutiendo. Vos sabés que las cosas no van bien entre nosotros, pero por lo menos aquí sí. ¿no? Mira, yo voy a intentar no pelear, pero si vos das motivos ni modo, vos sabés de que yo no me voy a quedar callada porque vos demasiado. Si yo me dejo, después vos te vas a querer ahí mandar y no, todo o sea, eso. Sí, y yo, mujer, que me no, manda sí, pues, Espera, No, no. Ey, Anita, ¿ya terminó? Sí, acá sí solo termino de lavar esto. Este. ¿Te lo ofrece algo más? Sí, este. Un fresco querido. Un fresco, sí, yo se lo preparo con gusto, de hey, quieres. Y ya dio cuenta que hoy va a venir su queridísimo Estuardo. Va a venir Estuardo. Va a venir ahora. Después de tanto tiempo. Sí. No, qué bueno que regrese a la casa, la verdad. Sí, sí. solo esa era la noticia. Que le quería dar que hoy va a venir. Pues a ver qué le tiene preparado. Le voy a hacer la pechurita que le gusta. Ah. Buenas, buenas, buenas, papito. ¿Cómo están, güey? No, papá. es un milagro. ¿Y eso? ¿Qué tal? Mucho gusto. No me lo día. presentó mi hijo, pero ya la saludé. Ah, ese, eh, uh -huh. Ajá, este, eh, Vicky. Ajá, ese es mi papá, gusto. mi mamá. Sí, y, y, y, y, y usted, don José, o...? Sí, el papá de... Ajá, sí, me había platicado de usted. Como Pero, que vive un poquito hey brother, viejo, ¿verdad? ¿Qué onda, viejo? ¡Manito! Siéntese, sí. Siéntese, si, siéntese no, muchísimo. No, ay, ay no viejo. Casa, usted. Muchas gracias. Ey, ¿Te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Acá me voy a... ya no me voy. ¿Y no pensás saludar ¿Cómo estás? Eh, bien, creo que... Qué gusto verte. no Igual. <coughs> ni siquiera les dijiste cómo me llamo, ni soy fulana, ni yo soy tal persona. No, la emoción, la emoción. La emoción. Ah, sí, ya veo, demasiada emoción. Muchacha, tráiganos un beso con agua a ella, por favor. Ya sí, sí, veo que demasiada emoción. No es que es cierto, imagínate que no me dejas de ignorada por ella. No Ay, Dios, Dios, que yo, me gusta, ¿cómo vas a hacer que voy a llegar a tu, eh, voy a eh, llamarme eh, a, y a, y a, a tu casa y, y, y que vos así como sin nada <tose> y, y te dejo ignorado? Te va a gustar, te va a gustar que hay otro hombre en mi casa y que yo te dejo ignorada por él. Decimos Vicky, yo te dije antes que salieron los detalles. Nosotros la relación que tenemos, vos sabes que no va bien. Yo te dije por lo menos delante de mí. Pero yo te dije también que vas a trato Vos no me es colaboraste, vos no ah. me colaboraste. ¿Y ella quién es? Una compañera de trabajo y nos ah, hicimos pareja. Ahora ¿no? resulta que ah, ah, con razón. Entonces, ¿qué ¿tiene, tiene razón de tratarte así? Las compañeras de trabajo siempre son así. Me... No lo respetan. Ajá. Sí, sí, lo lo respetan una... era... No lo respetan. Yo pensé que. Pero no respetan la muchacha que oh, presente no, pero, aquí. Este... No, es que miren, disculpen. Pero es que miren, pues, o sea, pareja. Ay, es, es, es, disculpe. ¿Y a está? qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no, es es demasiado no, nerviosismo. Dios. Decime qué es lo que está pasando aquí. No es nerviosa. No. ¿Cómo que nada? No te preocupe. ¿Por qué no, le preocupa? Pues hay de lo. ¿Y cómo que vos vas a limpiar? ¿Es que vos qué es lo que de te pasa? A ver, es que no, no, no se preocupe que ella es la sirvienta. Pero es que eso no sí. importa. No sabiendo cómo la está tratando. Y te quedaste casi plasmado cuando la viste. No tranquilizarte Ay no. eh, ¿Ahorita son novios? Hey, brother O ya son Ya me van no, a acompañar Mira, ¿sabes son... qué? Si tanto Ustedes querés sí. estar con ella Porque no me decís Que querés estar con ella Ah, o sea Si que... ese era tu motivo o sea... Para regresar Porque no me dijiste ah, o sea que no tenía novios. ningún momento Venir acá casa mi amor Esto sí es un show ¿Y el de mejor, dónde se la trajo, me... hijo? De la ciudad, por favor. Ya ve lo que, que hay en hay la ciudad, fin, ¿verdad? Mire, está bonita la muchacha, yo no le digo nada, ¿verdad? Pero, su gusto, pero comprende su gusto. aquí la gente del campo, ¿no? a veces no. Mm. Tiene educación. Sí, pero es que ya veo que el que tiene que tener educación es su hijo, porque tú no me estás dando mi no. lugar. No, él está bien educado. No, viejo, que soy diciendo, viejo, mira. Y vos veniste alterado y de y la mática. La verdad de las cosas, viejo, la verdad de si las cosas es que quizás te, te, te la venden los, los ojos. No, no, no, mira, mira. Te, no, no, no, no, claro. te querés quedar con ella, quedarte con ella, yo me voy de regreso y acá todos felices, así, tan, tan. Sí, viejo, eso te quería decir, quítate la venda de los ojos, viejo. Y mira, mira lo que te lees enfrente. La muchacha sí tuvo valor, yo no tuve ese valor. ¿De qué? Ya no yo, te vas a estar corriendo a vos también de aquí, ya vas a ver. Ay, Dios me va vale. Bueno, y usted ahí se va a quedar. Mamá, ¿no le habla así también a usted? Pues sí, pero ella vino a la visita y cómo se comportó, botó un vaso ahí con agua y, ¿Y pues ¿qué sí, pero yo, que ella yo... no ve la discusión que tenían, pues... No salen tampoco. Mira, mamá, no hay... Pero con todo el vaso con no agua, puedo comportar. Mira, mamá, este... Hey, hay cosas que ustedes no saben todavía entre Estuardo y Anita. Y que hay una amistad... Ay, loco, loco. Me la Voy a, a hablarle a ella para que te lo explique. Omar. Pero y por qué nunca me, a mí, me ah. han dicho nada? Voy a hablarle a ella. ¿Y para qué, pues, Aitia? voy debe explicarlo. Aitia, de... no. Es que este tiempo se no puso nerviosa porque, pues, sí. Nos conocemos. Se o sea, la sirvienta nos conoce, pues. Ha no, estado con nosotros no, no. todo ah, el tiempo. No, bueno, está bien, ya. Sí, pero pues, sí, tiene comportado. razón. Tiene razón porque la chamaca que se puso así. Bueno. Vale. Y déle la razón voy a hacer claro, así como tuve eh, el valor de, de hacer las cosas. Sí, de traer claro. el show aquí venir a hacer el ridículo. No, papá, mire, le voy a hacer, ¿sabe cuál es el detalle? Por eso yo, yo realmente no quiero volver a la ciudad. Uh -huh. quiere que le diga algo? Yo de esa mujercita ya estaba harto. Ya estaba harto, en serio, créame de que... Si estaba harto, ¿por qué no la dejó en la ciudad en vez de traerla? Ve sí, sí, porque ella quedaba. su sabor piñata. ¿Ves que se quería quedar una mujercita tan tóxica que son no Primero, las cartas que yo le estaba enviando a ustedes, no sé si las recibieron. Con el dinero que les mandaba. Ah, eso es lo que no sabemos nosotros. Es ah. lo que no sabemos nosotros. <ríe> si sí, se las que, entregaste. Esto es lo que no sabíamos Entonces, nosotros. Entonces el dinero que notaba no era el que vos ganabas, sino que el que estuardo mandaba. Pues sí, y, y, y no, al caso no leyeron las la carta. Ah, no, es que la carta yo se las tengo que leer a ellos, brother. Eso. Bah, como ¡No! Es que las cartas no se las leí. Allí les expliqué yo que había tenido una relación y es más, si les voy a hacer claro... Si pues si es decirle, que yo tiempo no sé, tenía para les... andar leyendo cartas. Ala, Pero allí yo les expliqué, ¡Venga para acá! Allí les expliqué yo y les dije yo de que... Yo, ¿Qué, yo, ¿Qué? Yo con Anita este... Ay hombre, desembuches así que aquí no pasa nada. Hágase aquí. para acá, no tenga miedo. Así que usted estaba conmigo y yo sin saber... Una cosa llevó a la hora. Yo, no yo no me voy a poner en esa relación. Pues ahí tienen sí, que lo que hace. Ya están grandecitos. Pero, a ver, a ver. ahí está. Uh -huh. Si usted va a ser la mujer de mi hijo, tiene que servirnos a ti. No, pero en el oficio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vos, yo sé con la que ustedes entre ustedes como que, que usted, usted sí. usted, Como que, la... que no, como que estamos estorbando aquí, nosotros. De... Acorpados es que ahí. Y ya tenemos una relación. No. Y en cambio yo aquí te sigo esperando. Aparte de que te olvidaste me... de mí manita. pero tú nunca me respondiste a las cartas ¿Cuáles cartas? Las que te enviaban donde te preguntaba que cómo seguías Tú nunca me respondiste A mí no me dieron te... ni la carta Te dije que sí, que me seguías amando Y tú nunca me respondiste Fueron más de dos años que yo pasé esperándote Y nunca recibí ninguna señal de ti, ni nada Pues me imagino que es quisieras el correo No te las llevaba, no sé Pues la verdad es que voy a tener otra... No. familia. Sí, yo vine de regreso por ti, amita. ¿Y la muchacha esa? Ah, ya se fue ni, ni me la mencioné. con más rato, señor. Si sí, yo no te puedo sacar de mi mente. Todos los días he pasado pensando en ti. Pero con otro. No, no seas así. No seas malita, sí. Me preparaste la comida que tanto me gusta. Sí, este, Omar me dijo que ibas a venir y. Ya, y ya te la tengo preparada, sí. ¿qué eres? Sí